Bienvenidos a la segunda temporada de Datos, Algoritmos y Otros Cuentos. Han pasado algunos meses desde que publicamos nuestro último capítulo, pero esta temporada se viene súper buena. Hemos preparado capítulos, cápsulas y entrevistas que seguramente les interesan a todos y a todas con más o menos profundidad. Sí, en esta temporada dejaremos un poco de lado los sistemas predictivos para adentrarnos en cosas como coches autónomos, algoritmos creativos o explicar los sistemas de aprendizaje reforzado. En este capítulo hablaremos sobre el problema con la generación sintética de contenidos, ya sea por imágenes o por sonido. Serio. De datos, algoritmos, otros cuentos es el canal donde hablaremos sobre inteligencia artificial, tecnología y sociedad.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 Tal vez el fenómeno más conocido de las técnicas de generación de contenido es el llamado deepfake o ultrafalso. Y su nombre no es trivial, ya que es gracias al deep learning y las redes neuronales que podemos reemplazar una cara por la de otra persona generando una imagen falsa. Esto permite no solo poner la cara de un famoso en un video de contenido erótico, sino también simular discursos de un personaje político difundiendo afirmaciones falsas. Pero no solo podemos cambiar caras, también se puede generar la voz de una persona a partir de registros anteriores de su propia voz. De esta forma, también se pueden generar contenidos como si los hubiera hecho una persona en particular. Todas estas posibilidades pueden tener beneficios, por ejemplo para simular a un ser querido fallecido o hacer prototipos para películas. Pero también hay un gran dilema ético respecto a la representación de las personas. Es por eso que cuando vemos videos en las redes sociales debemos preguntarnos ¿es real lo que estamos viendo? Cabe aclarar que en muchos países existen normativas que limitan la aplicación de estas herramientas, como es la prohibición de reemplazar la identidad de terceras personas. Tengo un tip, ¿sabías que el primer video que utilizó Deepfake se publicó en la red social Reddit en 2017? Por un usuario que puso las caras de actrices y actores famosos en eh, videos pornográficos. Pero bien, ¿cómo funcionan los Deepfake? Bueno, en capítulos anteriores hablamos del uso de los datos biométricos y más específicamente del reconocimiento facial. Si bien nos enfocábamos en el reconocimiento de las personas, la técnica es un poco similar. Se trata de detectar ciertos puntos en la cara, en cada posición y de formar la imagen para que se adapte a la del modelo. Pero para esto, primero debemos entender que una red neuronal para realizar esto trabajará cuadro por cuadro, es decir, con imágenes estáticas de cada cuadro para poder hacer la tarea de reemplazar las caras en cada uno de estos cuadros. Por ejemplo, si pensamos que un segundo se compone de aproximadamente 24 cuadros por cada segundo, un video de un minuto son 14.440 cuadros. Por lo tanto, por cada cuadro, la red no solo debe localizar la posición de estos puntos, sino también la rotación, las sombras y otros parámetros, dependiendo del grado de precisión que se busque. Como todo proceso de Machine Learning, primero se debe entrenar el algoritmo, para ello debemos alimentarlo con todas las caras posibles de las personas que queramos colocar. Una vez que la red está entrenada con estos datos, sencillamente se va a incorporar el video al que se quiere aplicar y procesarlo a través de la red. Pero según la configuración y los parámetros, un simple video puede llevar horas o días en ser procesado. Es por eso que si buscan en YouTube verán muchos videos con muy poca precisión. ¿Qué pasa con las voces? El proceso es similar, se entrena una red con textos hablados y luego se utiliza un texto leído por una máquina o una grabación para que sea reemplazado con los datos entrenados. A pesar de que el uso del deepfake ya ha basado su pico de máximo interés y ha dejado de ser una novedad, los algoritmos y los ordenadores actuales permiten realizar estas alteraciones audiovisuales con mayor precisión y mejor calidad. Es por eso que debemos estar atentos. Tal es así que hoy en día los móviles pueden procesar estas imágenes, por ejemplo, en las redes sociales tanto TikTok como Snapchat, se han encontrado filtros que permiten hacer intercambios faciales haciéndolo accesible para muchas personas. Es decir, así como estos famosos filtros que se utilizan en las redes sociales, tranquilamente se podrían reemplazar una cara por la de otra persona. Esto conlleva el peligro de trivializar esta práctica como si fuera algo normal, pero que pone en peligro la individualidad y la identidad de las personas. Más allá del conflicto de la veracidad, si bien es posible tomarlo como una actividad lúdica y creativa, la actividad cognitiva que nos implica identificar a las personas por sus rasgos es extenuante. A principios de 2020, la Administración del Ciberespacio China implementó una nueva ley que requiere a los proveedores y usuarios de noticias de video y audio online identificar y etiquetar los contenidos que hayan sido intervenidos por tecnologías como Deep Learning. El peligro de alimentar la desinformación y el consumo de contenido, no verás, es grande. Pero hay quien argumenta que limitar el uso de este tipo de herramientas también es censurar la creatividad y la libre expresión. ¿Y ustedes qué opinan? Nos gustaría que dejen en los comentarios su postura respecto al uso de esta tecnología y sus limitaciones. Como siempre, les recordamos que pueden suscribirse al canal para seguir esta temporada que viene que está súper interesante. Y también les dejamos, como siempre, una recomendación. En este caso el libro Everyday Chaos, de David Bader, ¿Bey David eh, Donde la idea de que estamos ante una nueva era donde ya no existen leyes universales que rigen todo, sino que utilizando muchos datos, nuestro futuro se abre siempre a nuevas posibilidades. Nos vemos la próxima. Adiós.